Cocinamos a fuego lento pollo con manzana y fruto seco. Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Empezamos salpimentando el pollo. Yo he utilizado un muslo de pollo pero podéis utilizar la parte del pollo que más os guste. Le ponemos pimienta negra, que como siempre os digo, si es recién molida, muchísimo mejor, y sal. Estos son los frutos secos que yo he elegido, pero podéis elegir los que más guste Yo he elegido nueces, almendras, pasas, esos son los que hemos elegido. Y luego la manzana, lo único que tenemos que hacer es partirla por la mitad, quitarle el corazón y trocearla, pero no en trozos muy pequeños, como estáis viendo, en trozos ni muy grandes, pero tampoco muy pequeño. Ya lo único que queda es añadir todos los ingredientes en nuestra olla de cocción lenta. Añadimos el pollo, añadimos la manzana y también nuestros frutos secos que hayamos elegido. Y ahora ponemos la cebolla molida, el ajo molido. Añadimos también el vino blanco, una copita. Añadimos la salsa de soja y también el jugo o el zumo del limón. Estos son todos los ingredientes. Una vez que tengamos todos los ingredientes, solo queda mezclar. Y ahora sí, tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura alta y tres horas y media después. Este es el riquísimo resultado. Un pollo delicioso y una manzana mmm, que está buenísima. A mí esta receta me gusta mucho. Como veis, el pollo ha quedado un poquito blanquito. Así que yo lo he metido en el horno en solo grill para que solo se dore. Y este es el resultado final. Cuando ya lo he metido en el glit, que lo he metido unos 5-10 minutos aproximadamente, y mirar qué delicia. Y mirar la manzana, a mí es que la manzana hecha en nuestra, en nuestra olla de cocción lenta es una maravilla. Para los que me preguntáis...